Precisamente el domingo pasado se hizo una, un comité nacional que es el organismo máximo de, de, de nuestro partido y ahí ya se estableció cuáles son las reservas y cuáles van a primaria y también se estableció la modalidad de eh, asamblea de, de, de delegados que también está contemplado en la ley. Por ejemplo, aquí en San Francisco de la Provincia de Duarte fue enviada a primaria la senaduría. la senaduría. Es decir, que Franklin Romero, que Franklin va percibe, a primaria. Franklin va, primaria. Va, Franklin va a primaria. La de Sánchez Ramírez... Competir, ¿Competiría también. con Amado, Franklin y posiblemente... No, Luis. porque Franklin eh, posiblemente no tenga eh, eh, eh, eh, competencia porque frankie porque recuerde este que amado es a la alcaldía. Ah, ya. Franky va, Franky va. va a... es con, contra ti que va. No, porque yo no, no, no. ¿A qué usted va a aspirar o qué usted aspira? Porque <risa> eso es lo más importante. <risa> Mira, nosotros, eh, nosotros somos gente, eh, nosotros tenemos un compromiso con el partido. Lo que diga tenemos, el partido. si sí, nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que ser diferentes. Es que nosotros no podemos poner la, la, las aspiraciones personales. Por el interés del partido y el bien del pueblo. Nosotros lo hemos manifestado y queremos ser coherentes con esa posición. No queremos que, que siempre es manifestado que lo más difícil para los políticos es tratar de, de, de lo que manifiesta, de lo que dice, eh, eh, también eh, tenerlo en la parte de accionar. Es decir, que no es solamente Desde, como lo dice, sino. Bueno, hacer. es que yo tengo que. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros venimos de un viejo partido con, con problemas ustedes saben que, sí. que tenemos que dejar atrás y nosotros no podemos seguir en, na, en ningún caso en ningún caso nuestro partido va a poner la candidatura personal de nadie por hemos encima visto, de los intereses visto, de nuestro partido hemos visto que a la vez que se perfilan como la oposición yo siempre lo he dicho que el PRM cuenta con la mayor popularidad de los partidos en oposición y se les reconoce pero hemos visto acciones muy cercanas a la del danilismo o del gobierno al sector de Hipólito Mejía y ha dado más que muestra y Wilton Arnó, precandidato a la presidencia, pidió que fuera a un juicio disciplinario. No, pero ¿Cómo pero ustedes eso, eso están sorteando el tema de Hipólito? Son, y no sé qué piensa Carolina, su hija, que es muy activa y siendo secretaria Mira, eso, de Organización. Mira, eso son expresiones eh, fruto del calor, de las aspiraciones y de posicionamiento. compañero Wellington ganó eh, por una serie de, de acciones o una expresión de compañero Hipólito. Eso siempre pasa en los partidos. Por ejemplo, yo estuve viendo unas declaraciones de Temito de, de, de, de Clemota eh, prácticamente... No, por eso eh, eh, es un preso de confianza, eh, eh, ahí eh, lo dejaron salir eh, en, para en que ¿En contra eso. de Doné Fernández? No, eso no importa. Eh, y es un precandidato, uno de, de, de, de los... Pero de, Gonzalo de, de, de está, de está mencionado por, por Odebrecht mira, Entonces, salió como candidato. Entonces, eso son cosas... Mira, es. el compañero Hipólito Mejía, eh, ahí no hay... A, ayer, ayer precisamente, estaban Hipólito y, y Luis Abinader en la Casa Nacional del Partido, sí, en la mañana salieron las Pero hay que las formas, y algunas de las declaraciones que Hipólito Mejía ha dado, eh, es prácticamente para romper el... Olmedo, este viernes Luis Abinader estará por San Francisco sí, de Macorís. Sí, Cuénteme. bueno, el, el, el, el próximo viernes, ya el pasado mañana, sí. el compañero Luis Abinader va a hacer un recorrido en la parte de lo que le llaman el Bajo Yuna, okay. que antes era circunscripción 2, porque ahora ya no, no existe no. a nivel electoral, y nosotros le llamamos la región 2. Y comenzando precisamente en un distrito municipal, eh, como yo digo, el distrito que está más cerca de la capital, de la provincia que a veces es nosotros es Guaraguao allá en, en el peaje en la sí. autopista del nordeste en Guaraguao a las 9 de la mañana un recorrido que comprende eh, Guaraguao, la reforma Barraquito eh, las coles el aguacate, un recorrido distrito por distrito municipio por municipio vamos a estar en Arenoso alrededor de las 11 11 y media, luego vamos a Villarriba luego vamos a La Tarana eh, luego vamos a, a las 3 de la tarde Vamos a estar en Hostos Vamos a estar en Castillo a las 4 A las 5 de la tarde en Sabana Grande Un distrito municipal de Hostos Que es que, que no, sí. un distrito que nosotros tenemos Un cariño especial por él eh, Porque es realmente un distrito olvidado De nuestra provincia Que nadie prácticamente le pone atención Y luego vamos a terminar En lo que nosotros terminamos Lo que es una, una cuna del, PR, del PRM eh, eh, que es eh, Pimentel, que es un bastión eh, eh, igualmente que, que la mayoría de los municipios de, de, o sea, no va eh, en, esta, en esta etapa Luis no va a venir a, aquí a San Francisco, a Francisco. ya no lo en otra fecha en el, el próximo mes de septiembre el viernes a las 9 de la el, mañana el viernes a las 9 de la mañana arrancamos en Guaraguá un recorrido eh, eh, que viene hasta Pimentel y aprovechamos para invitar a, a a los peremeístas, al pueblo en sentido general, simpatizante de la candidatura de Luis Abinader, son actos realmente sencillos, eh, cumpliendo con la ley, eh, actos bajo techo, no es nada. No, con propaganda, no, no ni nada, nada, nada, como nada como lo ha Gonzalo y nadie le ha hecho nada. Gonzalo, claro, bueno, eso es Luis, un contacto con el liderazgo del partido, sí. con sus coordinadores, eh, todo el bueno, equipo pues gracias, que le coordina Romero en cada por sitio. Dar... Muchísimas eh, gracias. nuestra invitación eh, y la información. Yo, que yo espero volver porque realmente yo sí, sé que el tiempo es caso pendiente. aquí. Sí. Y nada, eh, aquí prácticamente hay dos frentes, dos polos. Entiendo yo que se va a dar el PLD, eh, con toda su deficiencia el PLD, candidato que elija la base del PLD, que es un asunto del PLD, y de este lado nosotros entendemos que el compañero Luis Abinader será el candidato. De, de nuestro partido. Bueno. Muchísimas gracias estuvimos conversando en el Café Caliente con Olmedo Cava, presidente del PRM San Francisco de Macorís, nosotros vamos a una breve pausa, no se despegue.